seis horas después. Bueno chicos, espero que les guste la crepipasta que hizo este altelf en los videos. Vio en tres tomas de la crepupasta que Azteca siente chicos. Si sí, a ver si sí, Raúl y la sí, ver entra a la universidad de ejecución de música cuesta muy caro, no sé por qué, pero mi nombre es Aimi Bandico. Chicos, con el nombre Vegas Pro 18 lo quite porque es Traba mucho chicos, pero Burno, es todo que Raúl Náférez ponga a trabajar. Eso creo chicos, pues no lo sé chicos. Mi nombre es Aimi Bandico en el CAM Centro de Artes y sí, sí, Música genial, de Ciudad ¿no? en México.